lo que dejo escrito, existo, mis dedos pintan lo que dicto, evito perderme por el laberinto. repito el ritmo es el sonido del delito, he visto cómo renace Jesucristo, en hip hop, en lo que estilo, en lo que visto, en lo que escupo, en lo que pinto, en la droga, en el pisto, en lo que me hace libre, en lo que te hace adicto, en lo que te hace falta, en lo que necesito. Con el aire basta, cumplir los requisitos, que no quiere la pasta sin tener el conflicto. Cuando te muevas por mi zona, andate despacito, que no te alcanza lo que traes ni pa' lo que vomito. Aquí se gana por cabrón y no por ser bonito. Que si creen en mitos, que si en lo que mito, ¿quién va a resistir más de lo que resisto? Más, fumando hasta la mañana ¿Eh? Que tengo la misión de conquistar al mundo Que sé colocar la bola en donde quiera que la apunto Que en donde me junto, que con quién me junto Andate serio si no quiere amanecer difunto Por mi rumbo, miro y tumbo Que me ando por la sala en escopeta y gallumbos La oreja entrenada a lo dumbo es que se nota si se nace con un flow rotundo Es que se nota si se nace pa' quedar segundo Si no entiendes la jugada ni cuál es el punto Que el archivo adjunto, que al chivo le apunto Que te calles si no tienes vela en el asunto Que no hay engaño, bajo anuncio Que al rebaño yo renuncio desde antaño December, uh, no. Fumando en la madrugada, mientras duermen todos los demás, fumando hasta la mañana, ¿eh? Fumando en la madrugada, mientras duermen todos los demás, fumando hasta la mañana, ¿eh?